Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más para INCLEP. El día de hoy nos acompañan embajadores por la accesibilidad digital. Más tarde hablaremos sobre quiénes son. Eh, voy a presentar a uno por uno para que puedan conocerlos mejor. Eh, tenemos aquí a la licenciada Eneida Guadalupe Rendonieblas. Ella es licenciada en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara. Ella trabaja en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Eh, está en el servicio especializado para personas con discapacidad en la biblioteca virtual de la misma universidad. Es miembro individual asociada de la Federación Latinoamericana de Sordos Ciegos y miembro del Grupo Estratégico para Perkins Internacional. Bienvenida, Neida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta Gracias, Neidy. También estamos contentos por tenerte aquí con nosotros. Eh, a continuación, les presento a Alan Joseph Hernández Becerra. Alan es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad de Guadalajara. Eh, cuenta con una maestría en Tecnología para el Aprendizaje por la misma universidad y actualmente se desempeña como profesor en Tecnología y Diseño para la Universidad de Guadalajara e instituciones privadas. Bienvenido, Alan. Hola Jenny, hola también a todos los panelistas y muchas gracias por su invitación. Gracias a ti. Y por último, pero no menos importante, eh, nos acompaña eh, Marc Jonathan camacho Escatel. Marc es licenciado en Administración por la Universidad de Guadalajara, también cuenta con una maestría en Tecnologías para el Aprendizaje por la misma universidad y actualmente se desempeña como gestor de proyectos sociales y educativos con base tecnológica. Bienvenido Marc. Muchísimas gracias, Jennifer, y un saludo a todos mis amigos. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por darse este pequeño tiempo. Bueno, pues para empezar me gustaría partir de un término que la mayoría cree conocer, pero pocos eh, le dan el sentido social o el sentido desde derechos humanos que debería tener. Me refiero al término discapacidad. Si partimos desde la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad surge de esta interacción entre una persona con deficiencias, y por deficiencias me refiero al término acuñado por la OMS, y las barreras de su entorno, siendo un término que evoluciona. ¿Para ustedes qué es discapacidad? ¿Nady? Ok, eh, bueno... La discapacidad, como bien lo mencionas, tiene mucho que ver con la persona y su entorno. Eh, cuando hay alguna deficiencia, por ejemplo, visual, auditiva, motricidad, eh, eh, ahora sí que eh, depende también de, lo, de las barreras que hay en el entorno. Podemos hablar entonces de que cuando... Una persona, por ejemplo, un niño que llega a la escuela y que tiene discapacidad visual, se encuentra con diferentes barreras en el entorno que le impiden que no se pueda educar como los demás niños. Sin embargo, si al niño se le da toda la facilidad de contar con libros en braille o digitalizados eh, a computadora, este, de que se le explique lo que hay en el pizarrón y que tenga diferentes herramientas para desenvolverse. Este niño podrá educarse como cualquier otro eh, independiente mente de su condición. Digamos que entonces la discapacidad es una condición de vida y que ¿no? que muchas veces son barreras que nos impiden desenvolvernos como cualquier persona. Totalmente de acuerdo, Neidy. Creo que aquí es donde entra el papel de la sociedad, ¿no? ¿Cómo reconocemos esta diversidad y cómo reconocemos estas barreras? ¿Te gustaría agregar algo, Mark? Eh, sí, eh, en este sentido, eh, como lo, bien lo mencionaba Neidy, que abonan a, a la definición de la discapacidad. Una es personas con discapacidad, otras personas en situación de discapacidad y otra es eh, diversidad funcional. Pero uh -huh. si bien en lo que hemos hablado de, de estos tres conceptos, que tienen como diferentes posicionamientos, personas en situación de discapacidad es una cuestión muy latinoamericana, pero los tres tienen su soporte en lo que viene siendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde hace referencia que ante una limitación más una barrera surge una discapacidad. Y, y un ejemplo de la forma en que nosotros lo, lo vemos, por ejemplo, quiero que en este momento imaginen a una persona usuaria de silla de ruedas y a una persona eh, que no es usuaria, que estábamos los dos frente a una escalera. Eh, si yo les pregunto en dónde está la discapacidad, muchos pensarían que la discapacidad está en que la persona es usuaria de silla de ruedas, pero la discapacidad aparece justamente cuando esta condición de vida, que es parte de la naturaleza del ser humano, es decir, es totalmente parte de su naturaleza, eh, se encuentra con una barrera del entorno, porque no, el entorno no fue pensado para ser accesible y están en desigualdad de oportunidades. Entonces ahí es donde surge la discapacidad. Si hubieran las medidas de accesibilidad y los parámetros, no existirían estas barreras y los dos en su diversidad podrían acceder. Entonces, para nosotros, hablar de sordera, hablar de sordoceguero, o hablar de ser usuario de cierre, ¿verdad? es una característica más del individuo que conforma parte de su identidad y de su, en este caso, de, de su identidad como ser humano. Entonces, es, es lo que hemos ido aprendiendo en el colectivo con Navy, con Alan, y que me da mucho gusto, y contigo, Jennifer. Gracias, Mark. Alan, ¿qué opinas sobre esto que mencionan Neidy y Mark? Creo que tal cual, como han mencionado todos, eh, y sumando a todos estos conceptos, eh, una discapacidad, o más bien el término discapacidad, es más como un fenómeno, porque al fin y al cabo depende de, como lo mencionó y lo ha mencionado Omar, depende del entorno. Si el entorno no facilita lo que vendría siendo actividades del uso diario, eh, actividades recreativas, personales, o de cualquier otra índole, entonces ahí sí ya estamos hablando de discapacidad. Y a medida que nosotros como sociedad o todas las personas eliminemos estas barreras, pues simplemente vamos a ir eh, disminuyendo este nivel y facilitando la vida, no solamente a este sector, sino a todos los que están de una u otra forma involucrados. Porque así como mencionaba Mar, si bien hay personas con discapacidad, también hay personas en situación con discapacidad. Y sobre todo este sector es el que, a lo que he visto y a lo que me ha tocado atender y trabajar, es el que de una u otra forma también necesita atención porque son personas que están en la situación o van para allá, pero les cuesta aceptarlo. Igual ahí ya es otro tema, pues pero también a eso me refería. O sea, tanto hacer la vida sencilla para cualquier persona y ni qué hablar de la, de la gente que va hacia ese espacio y la gente que ya está ahí para que facilitemos nuestras actividades diarias. Totalmente de acuerdo, Alan. Creo que esto es algo que hablábamos también con el equipo de Comparlante en la última sesión y, como nos decía Lorena Julio en su discurso, eh, este reconocimiento a la diversidad es importante porque estas medidas, por ejemplo, de diseño universal, no aplican únicamente para personas usuarias de silla de ruedas, no sino que también, por ejemplo, estas rampas este diseño que se implementa también puede impactar favorablemente eh, para la mamá que lleva una carreola o para la persona que lleva un bastón, para infinidad de cosas, ¿no? Hablando de estas barreras, ya que pasamos del enfoque en donde la discapacidad estaba en la persona a un enfoque social, vamos a hablar un poco más de las barreras. ¿Qué son las barreras? ¿Con qué se comen? ¿Dónde están? ¿Qué tipos de barreras existen? Ok, eh, bueno... Sobre las barreras, yo simplemente diría, eh, sal de tu casa, asómate, eh, recorre la manzana y revisa qué te puedes encontrar que, que pueda dificultar, por ejemplo, el paso para... Cualquier persona, ya no pienses en una persona con discapacidad, sino también a lo mejor en una persona de la tercera edad. ¿Cuántas veces nos encontramos eh, no sé, las calles, las banquetas, eh, con muchas subidas, bajadas, baches, etcétera? O simplemente queremos cruzar una calle y no sabemos si hacerle caso al semáforo o al conductor del automóvil. <risa> eso eso es, es un tipo de barreras, o sea, yo lo pongo así de sencillito porque son barreras cotidianas a las que nos en, enfrentamos a diario, ¿verdad? Independientemente de si tengas o no alguna discapacidad. Eh, entonces, bueno, aquello que nos impide hacer o realizar una actividad con toda tranquilidad con toda este, normalidad por decirlo de alguna manera que este eso es precisamente las barreras gracias navy Marc, algo que quieras aportar sobre las barreras creo que eh, también tiene mucho que ver las barreras actitudinales eh, como Nelly lo expresaba, son las barreras físicas, que son las que se viven en la actividad, pero también las barreras actitudinales, las cuales eh, las personas se enfrentan, y eso tiene que ver mucho con la desinformación. Eh, a veces, eh, al pensar en la discapacidad, la primera barrera es no tener la información sobre qué es la discapacidad, o tener un, realmente comprensión de lo que conlleva la discapacidad. Y de ahí se generan barr barreras que son hacia la actitud de las personas, hacia verlos como otro tipo de personas. Y ya cuando los ven como otro tipo de personas sino no los ven como personas y como seres humanos que todos somos, desde ahí comienza una de las principales barreras. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Eh, algo usual es que, no sé, vamos por la calle y encontramos a una persona con discapacidad y en lugar de dirigirnos directamente a ella por su nombre, nos dirigimos a la persona que lo acompaña, ¿no? Asumiendo inmediatamente que esta persona eh, no es capaz de entendernos o no es capaz de responder. También, por ejemplo, estos términos, ¿no? el eh, Por ejemplo, es decir persona autista en lugar de persona con autismo o simplemente llamarlo por su nombre creo que tiene que ver con eso que mencionas. ¿Algo que quieras complementar, Alan? Sí, en el tema de las barreras, no solamente se viven cuando sales de la casa, incluso aprovechando en esta temporada que estamos en este confinamiento, también las tienes dentro de tu casa. O sea, tan solo piensa a la hora de levantarte. En primer lugar, cuando te levantas, ¿eres capaz de levantarte por ti mismo? ¿O necesitas ayuda de alguien más para poder levantarte de la cama? Después de que te levantas, ¿qué haces? Vas al sanitario, puedes llegar a la taza por, por ti solo o, sea, o con ayuda de alguien más. Luego tienes que sumar a la hora de que tienes que comer, eh, o no solamente comer, o necesidades fisiológicas, simplemente necesidades de trabajo. Eh, por ejemplo, en este momento, si tú te levantas y agarras tu celular, puedes ver tu celular sin la necesidad de utilizar tus anteojos, puedes interactuar con él. Y así vas, barrera tras barrera, tras barrera, tras barrera, que no solamente, como mencionaba Neidy, atañen a, a una persona con discapacidad, atañen a todos. Y ni hablar, por ejemplo, en este momento, cuando llegan todos los recursos o tienes que estar accediendo a los mismos, eh, podríamos hablar también del idioma, podríamos hablar en este momento tal cual como podemos experimentar en esta llamada en el tema de la conectividad, si tu casa tiene conexión a Internet, si tienes servicio de agua potable, o sea... Barreras hay muchas, pero si ya nos vamos, por ejemplo, al tema de las barreras que pueden afectar la vida diaria de una persona con discapacidad, pues prácticamente son las que mencionamos y, ¿por qué no?, también vamos a mencionar por las barreras en el tema de, de, del mundo digital. Por ejemplo, una que podría darse en esta situación es el tema de escuchar. Eh, si bien, mm, bueno, por lo personal yo no, yo no hablo lengua de señas mexicana, Mar tiene más conocimiento, Nelly también. Eh, no sé, Jenny, supongo que también lo tienes. Poquito. pero bueno, Pero, en este momento, no sé si puedo notar aquí en la parte baja de mi pantalla. Yo me estoy apoyando con una pequeña barra de subtítulos que estoy utilizando para la conversación. O sea, esta barra es precisamente para eso. Para eso. Entiendo que no no puedes sustituir con, con un subtítulo el tema de, la, de las señas, obvio no, pero ayuda en una parte para generar en el contexto. Entonces, si te vas a las barreras de las barreras de, en el tema para una persona con discapacidad, pues no solamente te vas a limitar al tema físico, sino ya actualmente también al tema digital. Exacto. Que creo que este confinamiento puso en evidencia muchas barreras que quizá muchos de nosotros no habíamos notado, no nos habíamos percatado, porque quizá yo puedo escuchar, entonces no necesito subtítulos, ¿no? Pero ya que estoy eh, completamente trabajando eh, online, me doy cuenta que se necesita. Entonces, podríamos decir que las principales barreras, porque hay un montón, son las actitudinales, barreras físicas, barreras de acceso a la información, por ejemplo, no, desde cómo pongo subtítulos, cómo uso pictogramas, cómo uso este, lectores de pantalla, entre otros. Y, por ejemplo, hablando de lo escolar, acceso al currículo escolar, acceso al empleo, entre muchas más. Actualmente hay un término que pareciera que está de moda, muchos lugares lo utilizan, que es inclusión, no, este curso es inclusivo, este lugar es inclusivo, este programa es inclusivo, pero creo que pocas personas saben realmente qué es inclusión. Y todavía más eh, qué es, por ejemplo, eh, participación activa o qué es integración. Me parece que hay diferencia entre esos tres términos. No sé si quisieran hablarnos de, de ellos. Bueno, digamos que... Eh... La inclusión es un término bastante complejo y bastante... ahora sí que muy difícil de que todos, me incluyo a veces también, lo podamos llevar a la práctica al pie de la letra. ¿Por qué? Porque somos una sociedad bastante diversa, todos somos diferentes y eso es lo que lo que hace la complejidad de, de pues, de este término. Eh, la inclusión es ahora sí que un enfoque en donde podemos encontrar muchas, muchas oportunidades para poder trabajar juntos, convivir juntos, jugar juntos, caminar juntos, entonces es como para soñar desde mi punto de vista, para soñar en un mundo ahora sí que muy distinto de lo que es ahora, ¿verdad? Porque, bueno, a veces pensamos que diferentes barreras ya pueden haberse eliminado con, la, con el internet hablando de, de la accesibilidad digital este, Más sin embargo, pues ahí también encontramos otras como por ejemplo, en el tema del confinamiento, para mí es muy difícil realizar una compra. Yo puedo decir que, los, que la mayoría de los mercados no son incluyentes, porque no me están permitiendo a mí, es más, ni siquiera a una persona, eh, eh, a cualquiera de sus clientes, hacer una compra con la mayor tranquilidad no sabes, no estás seguro de que si lo que te va a llegar es realmente lo que estás pidiendo uh -huh. entonces es muy diferente el incluir y el integrar porque el integrar es nada más como decir bueno, trato de darle lugar al otro le doy todo el material pero a lo mejor lo tengo en un ritmo o haciendo otro ritmo y el incluir significa que en ese momento en una misma página, volviendo a, la, a lo digital, que no haya como una página especial para que eh, no sean las personas que hablen algún eh, dialecto, ¿no? alguna lengua este, de nuestros eh, pueblos originarios, por ejemplo, náhuatl, maya, puedan este hacer lo que tenga que hacer en, en, en el internet sino que también sino que haya la posibilidad de que se pueda eh, activar el idioma y así pasa también con las personas con discapacidad que en una plana haya accesibilidad universal donde podamos este pues ahora así que consultar todos en lengua de señas en formatos este, accesibles lectura fácil etcétera Gracias, Neiri. Si bien una etiqueta es el tema de hablar de discapacidad, creo que más que hablar de esa etiquetas nos podríamos referir a cualquier persona en una situación de vulnerabilidad. Porque en el, el tema de los que estamos aquí o todos los que manejan eh, diferentes problemáticas sociales, no solamente se centran en una. Podrían hablar, por ejemplo, de ahí de las compañeras que están y de compañeros. Podrían hablar de la mayor inclusión o la participación de la mujer en el tema de la tecnología, eh, la igualdad de los salarios, eh, la diversidad sexual, eh, la diversidad de género. Hay muchos temas por hablar y cada uno de los que están ahí aporta tal cual sus conocimientos y no solamente los aporta, los demás también aprendemos de lo mismo. Y también otro punto importante, eh, también del tema de lo social, eh, pues podríamos hablar también del tema productivo, el tema de la sustentabilidad o la parte económica. En esto, por ejemplo, todos los que estamos aquí no abusamos de lo mismo. También hay que dejarlo claro porque ese tema siempre ha sido como que un tabú en la, en la sociedad. Hablar de, bueno, es que abrieron una AC porque están lavando dinero o cosas así. Pues siempre pasa. A, acá no, o sea, no, nadie, nadie lava dinero de entrada. Entonces no hay un interés de no hay un interés económico aquí, y sobre todo en el interés económico, hablar de eso, también muchos de los que integran a este grupo, o muchos de los que lo integramos, estamos en diferentes áreas, estamos con diferentes productos, somos una competencia, pero no nos vemos como enemigos, que es diferente, porque también eso sí es un buen punto, o sea, lo he visto mucho y a lo mejor es mal, está mal que lo diga, pero es verdad. Eh, a mí no me, no me cuadra y no me, no me gusta que en, entre todos los que estamos en este mundo, eh, en el tema del desarrollo social, en vez de que nos demos la mano o nos apoyemos o hagamos lo mejor por crecer juntos, muchas veces nos terminamos viendo como rivales, pero a muerte, o sea, rivales así por vencer. Y no se trata de eso, o sea. Acá todos están en diferentes áreas, todos tienen algo que aportar y aunque sean competencia directa en la misma, en el mismo tipo de cliente que buscan, por ejemplo, para los que ya tienen empresas, no están para matarse, de hecho están para ayudarse, darse la mano y crecer juntos. Como quien dice, es si lo, pasamos esto a un ejemplo, si fuera un deporte, digamos que es una liga deportiva en donde todos somos diferentes equipos que como tal en cada uno de los equipos pues hay derbis hay clásicos, hay rivalidades, pero no estamos para hacernos daños, o sea, estamos para hacernos crecer entre todos y somos conscientes que necesitamos tenernos unos a los otros para que esto al fin y al cabo llegue a la sociedad. Exactamente, creo que esto que mencionas es un punto importante de embajadores, para empezar no es una asociación civil, simplemente es una red, si podemos llamarla así, de proyectos enfocados a un tema en particular y aún así ese tema tiene muchas red, muchas raíces, ¿no? tiene muchas ramificaciones y entonces de pronto encontramos a personas enfocadas a crear aplicaciones, a personas enfocadas a, a eh, ayudar a emprender personas enfocadas en inclusión educativa, personas en inclusión laboral, personas en proyectos de accesibilidad, por ejemplo, en bibliotecas como Neyri, ¿no? Entonces creo que reconocemos como equipo, por si podemos llamarlo equipo, que no somos todólogos, no tenemos el conocimiento absoluto en ningún tema en particular, ¿no? Entonces, si mi fuerte, por ejemplo, es el autismo, entonces yo puedo eh, compartir ese conocimiento con los demás para enriquecer el grupo, ¿no? Si tu conocimiento tiene que ver con lo digital, entonces tú nos compartes un poco de tu conocimiento para que, en el caso de INCLED en particular, INCLED pueda ser todavía más accesible, ¿no? Creo que eso ha favorecido bastante incluso en la creación de, de algunas asociaciones entre proyectos que han beneficiado más que el trabajo individual. Totalmente de acuerdo con lo que comentaba Jennifer. Eh, Quiero hacer también eh, referencia, en este caso, al gran trabajo de Nate y de Alan eh, y de Jennifer, en este caso de Inclio, y de, de los equipos que ellos representan, porque también, eh, como tal, Embajadores no tienen una red social, también es por eso de si lo buscan tal vez no, no existe nada. Curiosamente, Embajadores ha durado dos años y es, se encuentran en un grupo de WhatsApp, entonces, tienes algún problema o alguna dificultad sobre algún tema, puedes decir, oigan, alguien conoce sobre este tema, o me pueden orientar sobre este tema, y siempre hay alguien que tiene alguna herramienta, algún conocimiento, algún contacto, y de esa manera se canaliza. Entonces, eh, reconozco en este caso a eh, Neidi, que ha sido uno de los pilares de la comunidad, en este caso, compartiéndonos herramientas, eh, procesos de adopción de las tecnologías, y sensibilizándonos eh, en este caso, y todo su vasto conocimiento que ha siempre ha estado como a la disposición para compartir con todas las personas y todos los proyectos. En embajadores podemos decir que hay proyectos de inclusión y hay también agentes de cambio que están, si bien no tienen un proyecto como tal, son agentes de cambio porque están eh, impulsando o colaborando con otros proyectos. Y la idea es también, eh, en ese sentido, Alan siempre ha tenido, es una persona que se distingue por... Siempre tener disponibilidad para aquella persona que lo requiere. Y si está dentro de las manos de Alan, les brinda las herramientas que pueden utilizar. Por ejemplo, la herramienta de subtítulos es una herramienta que Alan ha traído a embajadores para conocerla. Y, y es eso. O sea, la idea es este intercambio de, de conocimientos, teniendo presente que el acceso al Internet es un derecho humano, es un, uno de los nuevos eh, derechos humanos, y en la medida en que una persona pueda tener eh, acceso y uso a la información, accesibilidad, acceso y uso a la información, pues esto puede generar un cambio de vida muy importante en su vida. Y una de las personas o de los testimonios que nos lo narra es es el acceso al Internet para ella significó acceder a mejores oportunidades de desarrollo, tanto personal como profesional, y lo que puede impactar el acceso al Internet entonces, embajadores tienen muy presente esta cuestión del de derecho del acceso al Internet. El tema de qué es la accesibilidad web, es decir, cómo garantizar el, el acceso a la información eh, en igualdad de condiciones con todos, con cualquier tipo de usuario, sin importar si tiene discapacidad o no tiene discapacidad, y el impacto que puede tener. Es un tema que se necesita seguir trabajando. Si bien se han impulsado o existen los estándares de accesibilidad de la W3C, eh, es importante generar la conciencia para que se puedan implementar. Es decir, existen los parámetros, pero a veces no se entiende el impacto que puede tener uno de esos parámetros. Entonces, Embajadores traduce de una manera, en un lenguaje muy orgánico, muy natural, cómo el implementar el nivel 1 de accesibilidad, qué tanto impacto tiene en la vida de una persona. Y ese impacto puede ser, que pueda acceder a la educación, que pueda concluir un proceso de formación de educación media superior o superior. Y, y eso eh, incluso eh, le da un sentido diferente al trabajo de los mismos programadores o los que se dedican a diseñar la tecnología, porque comprenden que esos parámetros que pueden ser tan fríos, es decir, eh, el acomodo que establecen estas, estos parámetros, tiene un trasfondo tan importante en la vida de, de, de las personas para su desarrollo cotidiano. Y, y la otra parte es esto, que lo mencionaba Neidi, el núcleo, que Embajadores es también para, es una plataforma para ver cuáles son las necesidades, en este caso Neidi decía el tema de las compras, es un tema que muchas veces no se contempla, pero imagínense el trabajo que tiene que eh, o trascender Amazon, por ejemplo, para poner autodescripción a las imágenes de los productos que está vendiendo para que una persona con ceguera puede acceder, los parámetros de accesibilidad y embajadores también hace esta parte. Es decir, toma la experiencia del usuario, genera evaluaciones técnicas y entonces tenemos un megaproducto porque tenemos tanto la parte de evaluación técnica, es decir, qué parámetros hacen falta, más la experiencia del usuario en donde no está siendo accesible. Y si mezclas esto, pues tienes un super combo de información que puede ayudar a, a generar como... Eh, ¿Cuál es el camino que se debe de seguir para poder generar realmente accesibilidad? y hablamos de accesibilidad y de inclusión en sus diferentes matices, y en sus diferentes escenarios y variables. O sea, es, es muy amplio, pero eh, se trata como la comunidad, se trata de, eso, de seguir aprendiendo. Nos falta mucho todavía, pero siempre estamos abiertos para que más personas se puedan sumar. Gracias, NARC. Para cerrar... Eh, me gustaría si podemos compartir una conclusión antes de irnos. Bueno, como conclusión, pues ahora sí que mmm, yo diría que, bueno, todos podemos aprender de todos y todos tenemos algo que aportar. Yo invitaría a las personas a aprender sobre este tema tan complejo que estuvimos abordando y que nos llevó una buena parte de esta plática, la inclusión, que aprendemos, aprendamos más sobre cómo vivir en una sociedad tan diversa, en donde después de todo el mundo es de todos, ¿verdad? Independ independientemente de nuestras características o de nuestra condición y pues más que nada es eso, invitarles a no tener miedo a las personas con discapacidad, acercarse a ellas. Quienes nos apoyan son nada más un mediador, una herramienta, un facilitador que nos ayuda, por ejemplo, a comunicarnos, pero no significa que tengamos que dirigirnos al intérprete, sino a la persona. Y pues que sumemos esfuerzos, sumando esfuerzos y tratando de ser cada día mejores personas, eh, pues de cultivarnos, de ser respetuosos, de adquirir todos esos valores que nos ayuden a ser eh, amables, buenos con los demás pues así es como lograremos uh, ahora sí que crear un mundo donde la diferencia es necesaria. La discapacidad es parte de la riqueza de nuestra diversidad. No pude decirlo mejor, Navy. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, gracias. Eh, bueno, quiero compartir de manera eh, en el tema de la accesibilidad, que en la parte de la explicación ha planteado que la accesibilidad digital no debe ser entendida solamente como una cuestión meramente técnica o un proceso de validación mecánico para obtener un estándar. Eh, eh, se debe tener presente que es una práctica de la cultura digital donde se toma conciencia de las barreras que experimentan las personas con discapacidad al utilizar el internet y las tecnologías de la información. Entonces eh, trabajar mucho en ese enfoque que va a ser muy necesario. Y segundo, eh, resaltar que bueno, este es el, una de las primeras cápsulas donde habrá más proyectos que conforman embajadores. Quisiera, eh, bueno, son son bastantes, somos más de 42 personas y esas 42 personas representan a más grupos de personas, entonces es una red bastante amplia. Y se ha especializado, eh, mi intención es que no se omita o que reciban el reconocimiento que tan merecido se lo tienen porque es gracias a ellos que embajadores existen y es lo más importante. Gracias, Mark. ¿Algo que quieras agregar para concluir, Alan? Pues sumando a todo lo que nos han compartido en esta conversación, uno de los ejes principales es el respeto. Y el respeto creo que, la verdad, a todos nos cuesta. O sea, a veces como que tratar de, ya no digamos entender, sino simplemente dejar pasar algo que quizás no esté de acuerdo con lo, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos o como concebimos al mundo, pues creo que desde ahí partiríamos. O sea, en primer lugar, ya respetar, o sea, puede ser que no estés de acuerdo con tu prójimo en muchas cosas pero no te da derecho a juzgarlo así como a tu prójimo no le da derecho a juzgarte a ti entonces en ese parte partiríamos del respeto para una sociedad completamente íntegra después del respeto me iría a los aspectos técnicos a lo mejor bueno por, por la forma que yo trabajo pues me voy mucho a eso pero creo que es muy importante o sea la parte técnica para que tal cual cada persona pueda convivir, pueda hacer su uso diario, pueda hacer cualquier actividad con la menor asistencia posible. Y ya después de quitando, bueno, más bien sumado al respeto, sumado a la parte técnica, pues yo diría también ya una vez en, en convivencia o estando más cercanos, esa parte social que era, como bien lo habías comentado, lo bien lo, bien lo había dicho Neidy, eh, quitar esas etiquetas eh, que se le hacen a las personas, o decir, por ejemplo, de que ah, no, no le voy a hablar mucho porque, porque es de este grupo, o no me voy a acercar mucho a él, o por ejemplo, que se acercan a una persona con síndrome de Down y viene con alguien, pero en vez de que hable directamente con la chica con el chico, hablan, con la persona que lo acompañe, o decir, ah, me, me da pena esto, me da pena aquello, o sea, esa sería la otra, la última parte para poder lograr la convivencia o ser íntegros, que tal cual nos quitemos esas etiquetas y, no sé, buscar a la, a la otra persona, buscar a ellos, respetarnos y sobre todo dirigirnos directamente, o sea, quitándonos esos miedos o el, el qué dirán, que es el creo que la parte que más nos afecta a todos siempre a la hora de, de convivir con, con cualquier persona. Exactamente. Creo que este miedo a lo desconocido, porque no tenemos la información, porque no la hemos buscado, no hemos accedido a ella, creo que permea la actitud que toman muchas personas ¿no? sobre este tema en particular, sobre algunos mitos también que existen alrededor del término discapacidad, la infantilización, no y la creencia de que son personas asexuadas, entre muchas más que... Nos podría dar este tema para muchísimo más, pero bueno, para no hacer aquí un documental de cinco horas, ya tendremos la oportunidad de abordar en otro momento estos temas que realmente creo que son necesarios. Eh, a nombre de Incler me gustaría comentar que estamos muy orgullosas de participar con ustedes en la red de embajadores. Si bien tenemos todavía muchas áreas de oportunidad en cuanto a la accesibilidad eh, online, si podemos decirlo así, estamos aprendiendo, creo que hemos, eh, nos hemos retroalimentado bastante de este equipo en particular, así que les agradezco muchísimo el que tengan eh, esta eh, apertura para poder compartirlo mucho que saben y también que nos compartan un poquito de su tiempo para estar aquí en Inglés. Muchísimas gracias y a todo el equipo, gracias a, él, gracias a y gracias a todos los embajadores. Bueno, ¿algo que quieran agregar antes de que nos despidamos? No, nada más agradecer, agradecer este espacio y pues ahora sí que esperemos seguir colaborando en estas cápsulas. Muchas gracias por tu participación y por compartir con nosotros. Gracias Alan por estar aquí, por compartir. Gracias a ustedes y misma historia. Pues ahí estamos. Eh, como tal, pueden buscarnos a nosotros por nuestros proyectos por aparte, porque como bien mencionaba Mar, pues es más fácil, ser no tenemos redes sociales. Pero sí, bueno, de embajadores, pues, pero de los demás sí. Y ya, pues ahí lo que podamos podamos ayudar y en lo que nos podamos echar la mano todos. Aquí Muchas gracias. Gracias, Alan. De hecho, en la página de Incleve estaremos compartiendo este video, estaremos compartiendo eh, posteriormente el video en YouTube con subtítulos también, este y también estaremos compartiendo una nota que resuma esto que, que vieron, y también estaremos compartiendo eh, sus contactos de proyecto tal cual. Muchas gracias por su tiempo, esperamos verlos muy pronto otra vez por aquí, y bueno, hasta luego, excelente tarde a todos, nos estamos viendo pronto. Bye, bye.